Clic otra vez en Preferencias de impresión. Ya puedes seleccionar el formato de horizontal a vertical o viceversa. Aplicar y aceptar. Fácil, ¿verdad? Un saludo y que estén bien.